¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, tenemos por aquí un nuevo coche de fusionar Si os visteis la pasada apertura de máquinas Me salió el coche Swim Y bueno, lo, nos gastamos unas pocas de gemas Para tenerlo al máximo Y así poder fusionar este coche Que no sé cómo se llama No sé cómo es, ahora lo veremos Lo vamos a fusionar ya Como veis hacían falta nueve Swim Nueve coches de totem que ya me advirtió antes un suscriptor ayer y me dijo que bueno teníamos que dar todos los totem y ya veremos si ya haré un vídeo consiguiéndolo si se puede ese coche oculto chicos lo intentaré no sé si se podrá conseguir de nuevo espero que sí eh, debería de poderse y bueno siete camiones de er 2i y nueve coches de juguete le voy a dar a fusionar vamos a fusionarlo vamos a ver ¿Cómo es el coche? Si sí, quiero fusionarlo Matrioscauto Vale chicos, este es el coche Matrioscauto Es eh, un poco raro Vamos a jugar un poquito con él Me voy a echar un par de partidas Me voy a despedir ya chicos Me gustaría dejarseis un gran like Como hacéis siempre, suscribiros si no lo estáis Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo de Clash of Cards I'm out I'm gonna go to